Eh, Kimbo, oídme. Cuando yo ya no esté, vas a reinar todo esto. ¿Como un líder electo por democracia? Mm, de hecho, una dictadura benevolente. ¿Y qué hay de la voluntad del pueblo? Te harán caso, o te los comerás. ¡Mete esa mierda!